Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno ahora mismo son las 11 y media de la noche eh, acabo de terminar de grabar un tutorial que yo creo que es bastante completo y sirve de iniciación a la programación eh, web eh, de sobra pero para alguien que no tenga nada de conocimientos hemos empezado con unos retos y bueno eh, lo subiré o mañana o el domingo pero el caso es que me voy a acostar ya porque mañana tenemos planeado irnos de caminata que bueno, ya lo habéis visto en anteriores vídeos el plan que tenemos y me gustaría madrugar un poquito para... bueno, para tener, para tener tiempo para llegar a donde quiero llegar, que son alrededor de 20 kilómetros y va a ser una buena paliza y no quiero llegar de noche al sitio donde tengo previsto llegar, ¿no? Así que, eh, lo siento, hoy no va a haber un vídeo especial explicando la programación, pero mañana o oh, pasado sí. Eh, mañana a lo mejor eh, suba la caminata o mañana a lo mejor suba el vídeo de programación, no sé, ya lo veremos. Eh, el caso es que, bueno, el vídeo de programación la verdad es que dura como 40 minutos, así que voy a tener que eh, masticarlo todo y, y editar mucho, mucho, mucho para que se quede bastante más cortito porque nadie va a ver. Un tutorial de tanto tiempo, aunque es bastante interesante y os lo recomiendo. Esperemos dejarlo al menos en 15 minutos, que es la norma general de, de YouTube. Si tenemos que evitar cosas, pues, ¿qué vamos a hacer? Los sentimos. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Astro.